Yo creo que ya con, o sea, bueno, creo que con God of War eh, no os hagáis muchas ilusiones, simplemente eh, ya lo podéis incluso ver, incluso cómo va, o sea, no hay ninguna mejora sustancial eh, en el juego, nada que, vamos, incluso lo de las piedras verdes, las gemas verdes para, para coger energía, o sea, no, todo igual. Vaya, qué bien. Muy, todo muy todo muy bien, todo muy interesante, pero van vale a 80 pavos por una por un DLC, no toca los cojones. En fin, eh, eh, tenemos noticias mucho mejores que esa. El CEO de Take Two eh, afirma que nadie tiene problemas con la compra de Activision, exceptuando una gran compañía. Bueno, quién será? ¿Qué compañía puede ser? Ubisoft eh, estará en contra Konami, estará en contra No, no, no, no Estará en contra la propia Activision Blizzard No, porque también se hizo un, un Una votación Y, y dio que, que adelante Entonces ¿Quién podría estar en contra de todo esto? Pues Sony en concreto ha afirmado que Take no tiene problemas con la adquisición y que la mayoría de competidores se sienten de la misma manera al respecto, salvo por una en concreto. Bueno, hay una gran compañía que sí los tiene, problemas con la adquisición, pero aparte de esa, no. Por supuesto, Zelnik no ha dicho de manera explícita que se trata de Sony, pero es de dominio público, ...que los recientes acontecimientos... No, difi ...no dificultan mucho... ...la relación entre Sony... ...y la opinión... ...de que no está de acuerdo con la compra... ...es decir... ...vamos, que lo está poniendo muy difícil... ...para que compre... ...Activision Blizzard... ...pero vamos, que finalmente se va a comprar... ...es que esto... esto ...se están gastando el dinero en, en... ...hacerle la puñeta a los de Xbox... ...a que... ...se relentice todo más... ...porque a ellos no les conviene... ...que el Call of Duty que os enseñé ayer... ...estuviera... El día 1 en el, en el Game Pass... ...pero bueno... ...yo lo tengo ya... ...el que no me voy a comprar... ...por lo que veo... ...va a hacer... ...y mira que hice la... ...hice la maldita... ...es que yo no sé si eso... ...me, me, me va a penalizar o algo en el sentido de que si voy a perder los 3 euros, yo no quiero perder 3 euros sino, pero lo que no quiero es perder 80 pavos, tampoco el God of War eh, Ragnarok, lo podéis mirar ahora mismo en Twitch es prácticamente el 77% de todas las cosas que ves en pantalla tanto si, si estás en, en exteriores como en interiores son reciclaje del juego anterior Mientes No, no miento No, porque en este camino hay flores Sí, pero es el mismo camino Cabrón, es el mismo camino Solamente le han puesto unas flores No, no, no te vengas para arriba Y un poco... Así, no así no se puede discutir Así no se puede discutir con nadie Es una copia y pega en cuanto a los haces han utilizado y reutilizado todo todos tanto el donut para poder engancharse Atreus hay una cosa eh, llamativa que he visto hasta ahora de Atreus y es que en los en, en los es que es verdad en los en las luchas Atreus tiene un tamaño Vale, atreus tiene un tamaño chiquitín sigue siendo chiquitín chiquitín chiquitín pero en... pero en las cinemáticas no en las cinemáticas atreus ha crecido mágicamente ha crecido y parece que tiene 15 o 14 años ya parece un chavalito ya más más alto esto ...el que no me crea... ...lo puede entrar en Twitch... ...y ver a cientos de canales... ...que están ahora mismo... ...pues... ...¿qué creen?... ...¿qué creen?... ¿Qué creen? ...pues poniendo God of War... ...bueno de hecho hay un inglés... ...que, que parece que se acaba de levantar... en la cara ...de, de que tampoco... Lo, no, ...o sea... ...no están disfrutando... ...ninguno de los que he visto los estoy viendo realmente disfrutar, que se le vea una sonrisa en la cara, no una simple mueca de, ja, qué bien! Qué, oh, pero la mayoría del tiempo están haciendo, bueno, si no fuera porque es mi trabajo, no haría esto. Están todos en ese mismo plan, en el mismo plan, ¿eh? Es que fijaros las caras que tienen cuando mientras lo juega. ¿Se puede eh, disfrutar menos de un juego? Pues sí, se puede disfrutar mucho menos todavía. Es que no hay ni uno, no se está escuchando el audio. Alguno intenta como darle un poquito de, de diversión ahí, pero no, no. No están flipándolo ni... ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! que sería la reacción normal a un juego que realmente luzca como algo nuevo. Este juego es eh, exactamente igual a su predecesor, o sea, es, es lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, eso en cuanto al tema de... porque ayer hice un montón de cosas, ayer hice... Eh, eh, trucos de magia, ¿no? Como por ejemplo coger la varita mágica, coger una mano, esta es mi mano, y decir, por ejemplo... Vale. Ayer hice un vídeo, como sabéis, pues haciendo vídeos y diciendo... Eh, Dios mío, qué mal se ve eso. Oh, oh, por favor, no, no, no, no me digas que ahí hay, hay una enorme tortuga. Bueno, vale, vale ay oh, Dios, por favor bueno, vete de ahí ven. fuera, huye huye pelearnos y hacía cosas como por ejemplo esta Mobilus tactilus esto sí, esto sí que es magia bueno pues ayer hice dos cositas, una Hacer magia, mira. Pues con este Samsung es un Samsung. Grabé la primera parte del de vídeo de ayer. La primera parte del vídeo de ayer fue grabada con el móvil. Así que diréis, joder, y todo eso lo hiciste con un móvil. como pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eh, la pantalla verde? ...sencillo... ...pantalla verde... ...te grabas... ...y luego... En el, ...yo he utilizado el Filmora... ...no sé cómo se hará en otros programas... ...pues yo a mí el Filmora... ...para mí... ...es uno de los programas... ...relación, calidad, precio... Eh, ...mejores para la edición... ...de vídeo... ...para mí, eh, ...pero bueno, ya otros... Eh, ...comprenden mejor... ...otros programas... ...todo depende siempre de... ...de eso de que tú sepas utilizar el programa ya está y no te compliques mucho allá también eh, me sirvió para poder ver mmm, poder pispear a gente que no me gusta que esté rondando por aquí eh, tristemente veo que efectuando algunas cosas en las que sí que han puesto un poquito más de empeño el resto del juego es un corta y pega del anterior ahí estamos otra vez eh, en la tienda de los Uldra muy bien tampoco se ve que tengan muchos clientes así que ya veremos mañana cómo termina la historia ¿eh? cómo termina la historia de God of War <ríe> miedo me da, miedo me da pero bueno neci si, ne si pero esto es, eh, habla de verdad bueno, está muy bien una muestra más de lo que decía eh, en un vídeo decía que cuando algo dos war ragnarok tened cuidado porque hay algunas que está, hay algunas personas que están jugando algo dos war ragnarok y otras que no vale que no están jugando algo dos war ragnarok ni coña no sé cómo cómo lo están disfrutando otros eh, a ver, que tengan más, Que llevan más tiempo, a lo mejor, quizás. Eh, fff, Dan Boy Simulator. Padre y chico Simulator. Está de regreso. Pues Esto ya sí que... Es de... Vamos, inglés. Bueno, pues muy bien. Eh, aquí un francés. Aquí hay otro que está jugando al... Uh, God of War bueno en fin, es que un japonés también por aquí uh, en fin no sé si esto va a ir a mejor, no creo que vaya a ir a mejor esto que está está jugando un, un matacán, ahí hay, ahí hay más niebla en God of War, pero ese, ese es el God of War, de, el primero sí, el tío está ahí medio fumado, yo no sé, está ahí bueno, terrible, terrible hemos vuelto God of War wow, hemos vuelto God of War y preparamos y preparándonos para el ah, esto está jugando sinceramente este juego es eh, una continuación normal y corriente sin aportar nada no se ve un juego que aporta a ver no es un juego que, que reste pero tampoco es un juego que sume mucho teniendo en cuenta de que ha reutilizado prácticamente mucho muchos assets muchas cosas enemigos incluso todo para para esos huecos esos árboles que sean los mismos bueno pintalo de rojo ...y así ya da la, la impresión de que es, está en un bosque rojo ya... ...le ponemos un poco más de hierbecita... ...unas florecitas y esto ya cambia... ...y, y ese camino... ...no, oh, pero ese camino es nuevo... ...no, no, ese camino es el mismo camino... ...lo único que pasa es que han quitado la nieve... ...y han puesto verde... O sea, ...son pequeños cambios... ...pero el, cam el camino sigue siendo el mismo... Eh, las eh, ...los sitios donde tú te agarras las mecánicas etcétera el ambiente la forma en la que se ve yo no sé si es que lo están jugando desde una playstation 5 o si lo están jugando desde la versión de la playstation 4 pero desde luego me llama la atención no ha mejorado en nada en nada ha mejorado los gráficos me llama bastante la atención otra cosa que me llama bastante la atención de este juego, evidentemente, es que Atreus, eh, por alguna razón que no entiendo muy bien, cuando llega a, a la tienda de los Hellra, esos o como se llame, eh, Atreus crece, Atreus en las cinemáticas crece, se vuelve más alto, ¿por qué?, porque en el juego, hoy en las luchas, Atreus tiene el mismo tamaño de huevo. También hay que decir que hasta ahora no ha tomado rienda completamente del juego eh, Atreus. Atreus es un segundo, es un acompañante con mucho menos poder, pero que también hay que, hay que tenerlo bien eh, bueno pues es eso pero sinceramente no veo yo una gran diferencia entre el God of War... anterior y este esto no es no hacer o sea, vaya vaya tela vaya tela marinera lo que, lo, lo que viene siendo eh, tomar hasta hasta el suelo los árboles eh, en fin que no te a la vista a los ojos es como si estuvieras viendo el mismo juego que jugaste en el 2017 o sea, eh, a la vista es exactamente igual y no lo es pero se ha tomado prácticamente el hielo las eh, las piedras que están talladas en el suelo también las hemos copiado los caminos también los hemos corta y pega venga anda ya que no, que son diferentes, como que diferentes, si lo único que le ha hecho es ponerle un poquito más de hierba y, y cambiar nieve, la nieve por un poquito de hierba y unas florecillas. Que eso ya también se veía en el, en el anterior. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada, han utilizado muchas cosas. Calvo, viudo, busca esposa, o God of war, Ragnarok en difícil y sorteo de una clave PlayStation 4, Playstation 5. ...todas estas calabazas, estas mierdas nórdicas, en fin... ...ahí está el niño, hola Treus, vale... Nah. ...está tocando una zanfonola... ...y o oh Juan, cuatro años de espera, God of War, Ragnarok, primera parte... ...bueno, eh, como es la primera parte y no vamos a ver nada nuevo... ...no vamos a ver, eh, desde luego nada, nada, nada nuevo... Eh, ...ni mejorable... Es que de verdad, vaya, vaya tela, vaya tela de... Ay. Bueno, pues lo vamos a dejar hoy en este punto. Eh, espero que lo paséis muy bien con los videojuegos. Y bueno, pues eh, esa es la impresión que me he llevado, la impresión que me he llevado de Mimir. Atreus, Fenrir, Spikisvana... Ay, Dios... Qué mal, bueno, bueno amigos pues nada, pues si Twitter nos deja, si Youtube nos deja, nos veremos mañana en otro programa en Toxic Game Channel con ustedes el Vengador Tóxico y tal y como empezó la magia, aquí terminamos